sabes que es un amigo invisible es aquel que se preocupa por tu salud y bienestar que te acompaña en los peores momentos te brinda fuerza y esperanza siempre está contigo de alguna manera como el aire que respiras que es fundamental para vivir pero que nadie lo ve en la fundación neumológica colombiana llevamos 30 años siendo los amigos invisibles de un gran porcentaje de personas fuertes y soñadoras que a pesar de sus condiciones respiratorias tienen todas las ganas de seguir respirando algunas veces no vemos lo que es vital y lo hacemos invisible, pero hay que agradecer por su función.